a los ejemplares de la ganadería Walter Arone y Mercedes Arone del distrito de Gergamba, capital de la provincia de Sucre. Altera número 115, nacida en Jolpa, aquí en el distrito de Carabanda, capital de la provincia de Sucre, de la ganadería la Ciudad de Sarone Observamos al toro número 115, nacido en Jolpa. Bien, señoras y señores, en estos momentos observamos a los hermanos desde Colombia. A los ananitos desde Colombia, presente aquí el gobierno principal del distrito de Colombia, capital de la provincia de Socre. A sí misma... Bien, en estos momentos observamos al Toro número 3 de la ganadería El Toro Arone en el Ciudad de Sarone presente aquí en el ruido principal del distrito de Yorobamba El día de... está, los hermanos de Tenguera, en el monumento de Colombia, en plena faena. a los hermanos Vergara desde la provincia de Ganta. plazo correspondiente para el torero Música de sucros, de la ganadería de alterar una Tomaiga y de Aronio Tomaiga en estos momentos cumple su cadena ahí también observamos a los toreros a que puedan El pan de quedan en plena faena. Ahí está el de Colombia con su caballito, listo y presto para poder cumplir su faena el día de hoy, aquí en la ciudad de Torobamba. Ahí va el ejemplar de la ganadería, Adolfo Manga. también los hermanos cara de Guanta presente ahí va el enemigo de Colombia ahí también los hermanos cara de Guanta presente ahí va el enemigo de Colombia en acción a los unanitos de Colombia. Esta es nuestra costumbre. En homenaje al Santo Patrón, a la Dios de la Dios de la Dios de es costumbre, Dios de costumbre Dios de la Dios de Guzmán, que de celebra cada de Dios gracias a los cargantes que hacen posible y más adelante estaremos anunciando a los cargantes del año 2020 que también con mucha fe han podido decidir entrar a cargo para el año 2020 y gracias a ellos, gracias a los cargantes es lo que podemos presenciar, podemos observar a las mejores ganaderías, a los perros. igual Desafortunadamente se observamos su última faena, cerradito de la ganadería San Sebastián. Ha de recordar que la ganadería San Sebastián es del distrito de Terabanda, capital de la provincia de Sucre, su propietario Marro Molina Rojas y por supuesto el nombre de San Sebastián es honor, en es honor, es honor a su querido padre. Operación Molina, que en paz de Sánchez de Dios goce, ahí está Raíctor, cumpliendo su faena, su última faena, en el distrito de Teno capital de la provincia de Sucre. ¡Ole! Ahí va uno de los toreros presentes en este ruido principal del distrito de Tergamba, capital de la provincia de Sucre. Las felicitaciones y el reconocimiento correspondiente al diputado de toros Melquiades Ayala Jaurí y esposa Carmen Mendoza Arene, que hace imposible que ganadería la San Sebastián, por supuesto también el ejemplar Ravizo, esté presente. Por el fe que tienen al Santo Patrón, Santo Domingo de Guzmán, están presentes en la tierra que los viene hacer y crecer y por supuesto también son parte de las celebraciones de nuestras fiestas costumbristas. de Colombia a poder cumplir ese trabajo aquí en el ruedo principal del distrito de Querogamba, capital de la provincia de Sucre. A los enanitos de Colombia, ¡Oye! ejemplar de la ganadería Areno Tomeira, ejemplar criado aquí en nuestra fiesta costumbrista, es una fiesta cultivada desde la época de nuestros ancestros que se ha convertido como uno de los géneros más resaltantes de la región Ayacucho. Por este motivo, los hijos sucrenses, provenientes de diferentes ciudades del Perú y otros países del mundo, se reúnen para festejar con gran alegadadía, cantando y bailando el Peril, dedicado a los atos y andinos, como el gran majestuoso Apu Jalgarazo y los seres graves al son del arpa. Yo y le esta responsabilidad de Bergardante como capitán de todos en homenaje al patrón San Fernando de Guzmán del distrito de Torabanda capital de la provincia de Sucre ahí está el cariño Bergardante esta es el tradicional safety, que se nos arreba un homenaje a nuestro patrón se se se Cianas si Sarano Tomoyma y esposa Reina Carona Nieto Inician con el tradicional Chauti En compañía de sus queridos compadres En compañía de sus queridas comadres En compañía de sus familiares, familiares Asimismo en compañía de los músicos En compañía de los artistas, violinistas o ajarapucos Asimismo también en compañía de los toreros Inicia con el tradicional doce, el cargante, diputado de Torres Merciades, Arene, Temaña y Espesa Reina Cabana, Nieto, realiza el tradicional chaupi. En estos precisos momentos observamos también a los familiares, a los compadres y precisamente al cargante diputado de Torres también hacer presente sí, de algunos obsequios. ...en pleno desarrollo del tradicional Chauqui... ...esta es nuestra costumbre... ...que se practica cada año... ...en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán... ...y esto gracias... ...sí, gracias a los cargantes... ...en esta ocasión... ...el cargante como diputado de Toros... ...sí, como diputado de Toros... ...mil ciudades... Aronito Maia y César Reuna Cabana Nieto. Bien, de esta manera... ...observamos el desarrollo del tradicional Chauti... ...del diputado de Toros... ...del ciudad de Sarona y esposa Reuna Cabana Nieto... ...en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán... ...el día de hoy, 5 de agosto... ...que se desarrolla la Gran Tarde Taurina... ...ahí observamos también... ...realizar el tradicional Chauti... Los enamitas de Colombia, los hermanos de de la provincia de Ganta, quienes vienen cumpliendo también su trabajo aquí en la gobierno principal, así mismo, también están en pleno de desarrollo del tradicional cautel. Esta es nuestra costumbre, nuestra vivencia, que se practica de años anteriores en el distrito de Corogamba. Bien. De esta manera se desarrolla el tradicional Toki. En homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán. <risa> y bueno, su triste otea, que nos está encomendando también de hacer el cargo como adornante en estos precisos momentos, también está realizando el tradicional. Por lo tanto, las felicitaciones y el reconocimiento a nombre de las autoridades de la provincia de Tope y asimismo sí también a nombre de la población del Distrito de Corobamba por poder cumplir esta responsabilidad de hacer el cargo. Cabe resaltar que Jessica Ramos Mendieta, Natividad Mendieta Ramírez Bonita Ramos, Cristian Ochoa sus familiares también, Ancinado Hernández, el patrón San Antonio de Palma, asimismo sí el patrón San de López Moy y en estos momentos de el tradicional Sauti en compañía de sus familiares, de sus compadres y por supuesto también de la población. De esta manera, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, el Llano cuidado, de los cuidado, de él, cuidado, de los de Jano, y oh, cuidado, mask, tío, Dío, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, el cuidado, cuidado, cuidado, aquí en el Reino, momento, de él, cuidado, Reina Cabana en compañía tía, cuidado, cuidado. de sus compadres, comadres, e familiares, músicos, cantando tío. el sobril, bailando el sobril, aquí en el radio principal. Igual forma también el adornante, Jessica Ramos Mendieta, <tose> Natividad Mendieta Ramírez. Felipe Ramos, un y familiares. centro del rodeo principal también la banda de música de representación en el tradicional trophy Desde el tradicional texto, en estos momentos, se realiza el adornante Díezita Ramos Lindyosa, Maturidad Mendieta Ramírez, Elito Ramos, Cristian Ochoa y familiares. Como toreros... ¡Ole! ¡Ahí va! ¡Ole! ¡El aplauso, señores y señoras! El aplauso por parte del público presente en señal de reconocimiento a la faena que cumple el terreno, asimismo sí también el ejemplar del teril número 2 Pero toma la elegida. Pérez tarde, dedicado a la tendida Césarino a Dene, Cota Quispe que en paz descanse de Dios goce la dedicatoria en nombre de sus queridos hijos e hijas que son criados aquí en el distrito de Guarabamba, capital de la provincia de Socorón, los diferentes paraques. Es la fiesta costumbrista en honor al patrón Santo Domingo de Guzmán. Hoy, en cumpliendo con su faena. De esta manera se desarrolla la gran tarde de taurina, cuidado, apoyar, apoyarlo, señores toreros. Muy bien, ahí están los hermanos Vergara, desde Guamanga y Acucho, desde la provincia de Huanta y Acucho. Temos la carrera y ahora el Certe, el Certe, el Certe. De los hermanos verganados de la provincia de Ganta y escucho el aplauso correspondiente. desde la provincia de Guanta. Ahí toma carrera y va el salto. El aplauso y el reconocimiento para el torero, que en estos momentos acaba de cumplir su faena como corresponde. ...y el reconocimiento también para Melciades... Arono Tomaña, que hace posible que... ...los hermanos Vergara, así como también los enanitos de Colombia... ...estén presentes en el ruido principal del distrito de Queragamba... ...capital de la provincia de Sucre. El aplauso y el reconocimiento para el torero... ...que en estos momentos acaba de cumplir su faena como corresponde... ...y el reconocimiento también para Melciades... Aronio que hace posible que los hermanos Vergara, así como también los enanitos desde Colombia, estén presentes en el ruedo principal del distrito de Queragamba, capital de la provincia de Sucre. El aplauso para el torero, los hermanos Vergara, desde la provincia de Guanta. Del toril número 3, en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán del diputado de Toros Melquiades Ayala Jauregui y Linda O. de Carmen Mendoza, sí, del diputado de Toros Melquiades Ayala Jaurigue y Carmen Mendoza Arone. cumpliendo el Inawajara con su fauna y de igual forma de el torero desde la provincia de Guanta, aquí en el ruido principal del distrito de Querbamba en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán. El aplauso para el torero. Para los hermanos de la de la provincia de Yanta, que acaban de cumplir su años así mismo también el, con el ganado de acuño. La fiesta costumbrista, como es de conocimiento nuestra fiesta costumbrista, es cultivada desde la época de nuestros ancestros, que se ha convertido como uno de los géneros más resaltantes de la región Ayacucho, para festejar con gran algarabía, con gran alegría, cantando y bailando el toril dedicado a los apos guamanis andinos, como también al gran apu y a los toros bravos al son del sonido del arpa del violín y del poco y es precisamente se viene desarrollando en estos momentos señoras y señores observamos en estos momentos el montatero ahí está el chumbiril del realizando el montatero en estos momentos en el ruido principal del distrito de Querebamba capital de la provincia de Sucre en homenaje sí en homenaje al Patrón Santo Domingo de Guzmán hoy 5 de agosto del año 2019 aquí en el primer escenario de grandes eventos inolvidables de tardes taurinas el rey Municipal y esta es uno de los eventos también inolvidables ahí está el montador Ahí se prepara, Fraser, el ganado ejemplar de, de ganadería inciso. Ahí se prepara, y ahí va, y ole. Ahí toma velocidad, y ole. Ahí está Galván, el torero Galván natural de la provincia de Sucre. Ahí está Palomo. está Cárdenas de lo que está realizando el montatero. Aplausos para el Palomo que acaba de realizar el montatero. El aplauso y el reconocimiento por parte del público. ahí está Palomo Beigetau Cárdenas de Chumbí que está realizando el montatorio aplausos para el Palomo que acaba de realizar el montatorio el aplauso y el reconocimiento por parte del público de Walter Barone Tomadilla y Melcia de Sarone Temadilla. Y pues efectivamente en estos momentos observamos el montaporo. <tose> no te maña, ven que varón te y malcías a varón te entonces, efectivamente en estos momentos observamos el montato Ahí el toro corre a toda velocidad. Muy bien, de esta manera antes de remoción. Tautama ese. a la espera del toro, ¡yeluda! En este caso es una taquilla. <risa> ¡Cuidado! A a los ¡Cuidado! ¡A las carreras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! a la frontera. conocimiento y la felicitación para el cargante del ciudad de Sarone Tomaya y Expresa y Asimismo para los perros los enanos de Colombia los enanitos de Colombia con mucho aprecio que desde el país vecino de, de grandes eventos de eventos padrinos y esta fue otro de estos eventos inolvidables ahí observamos a los perros de Chumburca su presencia gracias al Capitán de Corosetrich, de guerrero y esposa, Primeni Nazca. la ganadería Raconuntes de Sonjata, garantizado su presencia para el año 2020. Cuidado, ¡Jol! cuidado. ¡Jol! diferentes localidades que nos, que nos se dieron cita el día de hoy en el ruido principal para presenciar este evento este acontecimiento, este acontecimiento inolvidable. ahí también los toreros cumpliendo con su esta haciendo a fin de poder un lugar, con su trabajo ¡Suscríbete Sin lugar a duda, nuestra fiesta costumbrista, el día de mañana, es el último día de nuestra fiesta costumbrista. El día de mañana se desarrollará concurso de arca, concurso de violinistas, concurso de bajarapucos, concurso de cantantes y también se desarrollará el contigo y el día de mañana... Esta Distinta concurrencia, damas y caballeros, de esta manera, se da por concluir la presente Cárdenas Aruna y el reconocimiento y la felicitación al cargante Menciades de Volga, en estos instantes con sus toreros los hermanos Vergara de Guanta, con los hermanitos de Colombia. Presente aquí en el ruido, enseñar también de que la fiesta se da por concluido Señoras y señores, igual forma. Tapar el sol con un dedo es imposible, si te niegan más floreces, guay oh, Guayno Nuestro. Eres el alma del pueblo Guayno